Una vitrina un escaparate fuerte por el centro allá va la bola clase de tabla de fue mayor la bola se va se va se va y se fue palvino hace explotar el puente por todo el jardín del centro el segundo cuadrangular del cuarto en el orden de venezuela ya están ganando tres carreras por cero